Entendemos de que se hizo justicia porque hoy condenan a 20 años a Jonathan Ezequiel Martínez de haber cometido un homicidio voluntario, homi homicidio que sucedió o hecho que sucedió el día primero de octubre del 2017 en la zona de Villarriba. El segundo tribunal colegiado eh, declaró culpable al imputado Jonathan Alsequi de haber cometido los hechos en perjuicio de Ramón Felipe García.